y por otra parte, definitivamente ya Johnny Aristi ganó las elecciones de la Asociación Dominicana y de Abogados con más de un 65% de los votos. Ese triunfo del PRM anteriormente perdió la ADP y hasta hace dos semanas también tenía perdido lo que es las la elecciones de este gremio de Adoma, pero un gran trabajo y un esfuerzo llevado a cabo pudieron obtener la victoria precisamente ese triunfo ha sido agradecido a lo que es el presidente Luis Abinader a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, al presidente José Ignacio Palicia y a Carolina Mejía por todo de manera muy especial a Freddy Fernández, quien fue responsable de organizar y armar todo este trabajo precisamente del candidato para lograr el triunfo, Freddy logró juntar lo que es las diferentes planchas que tenían aspiraciones y poder lograr unir una plancha en favor de lo que es el aspirante Johnny Aristi, para poder tener esta victoria. Yo creo que el trabajo de Freddy Fernández como armador y llevar a cabo la responsabilidad de obtener esta victoria y el reconocimiento del esfuerzo del presidente Luis Abinader, el presidente del partido eh, José Ignacio Paliza y la secretaria general Carolina Mejía, da muestra de que el PRM... Cuando se propone un objetivo lo puede lograr y resaltar, como ya le he dicho, el trabajo de Freddy Fernández para obtener esta victoria en Adoma en estos momentos con más del 65%. Claro que sí. Enhorabuena y las felicitaciones a Johnny Aristi y al PRM por obtener esta victoria en la Asociación Dominicana de Abogados.